El Bitcoin está cayendo, el Bitcoin, el Bitcoin, el Bitcoin está cayendo, el Bitcoin el Bitcoin, el Bitcoin, el Bitcoin, el Bitcoin está cayendo. Eso es lo que nos están diciendo ahora mismo todos los medios de comunicación e información de todos los países del mundo. ¿Y por qué? Porque el Bitcoin está ya casi rozando los 30.000 dólares y está en caída libre. Y todo eso debido a que las grandes ballenas están comprando, se está limpiando el mercado y eso está llevando a mínimo para que los pequeños inversionistas como tú, como yo y el resto de personas vendan, vendan y así en el corto o medio plazo el precio del Bitcoin suba porque seguramente este año, según nos comenta Brian Rose y el canal de London Real el precio del Bitcoin va a llegar a superar los máximos históricos de 70.000 dólares ¿Por qué hacen esto? Porque debido a la crisis económica y este gran cambio de sistema monetario que nos lleva a un sistema dual en el cual el Bitcoin, yo pienso creo firmemente, va a servir como reserva de valor dentro de este nuevo mundo por eso pienso que lo están atacando, porque el objetivo del nuevo orden mundial es tener una moneda única, una moneda digital, en la cual ellas, ellos puedan controlar. Y además que sea centralizada, donde bancos y estados decidan cuál es el precio, cuál es el valor y qué futuros va a tener, qué derivados. Por eso considero muy importante que mantengan la cabeza fría, que los que tengan liquidez puedan invertir. Esto no es un consejo de inversión, sino simplemente una recomendación que yo mismo hago por si las quieren escuchar y las quieren tener en cuenta... Y a partir de ahí veréis como a partir de junio-julio, o cuando se estabilice la situación, el precio del Bitcoin hará y subirá. En la Academia Blockchain tratamos todos estos puntos y espero y deseo de verdad que compartan este vídeo en todas vuestras redes sociales. Porque entenderéis exactamente qué es lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas. Que además pienso y creo firmemente que es el mercado del futuro. Porque ni los bonos, ni la deuda pública, ni ningún tipo de inversión que podáis hacer hoy día os va a dar la rentabilidad. Que os da el Bitcoin y otras criptomonedas Un saludo a todos, espero que compartan el vídeo Y gracias por estar ahí